Hoy, en farmacias.com, te presentamos Lacercolutorio, Colutorio, un enjuague bucal de uso diario con flúor y triclosan para el cuidado bucal. El colutorio del Acer es un enjuague diario para el cuidado bucal que actúa gracias a su triple efecto, antiplaca, anticaries, antimicrobiano. Su contenido en flúor protege el esmalte dental del ataque de la placa bacteriana y la posible formación de caries. El triclosán es un antiséptico que protege las encías. Los beneficios que nos ofrece con su uso diario son los siguientes. Protección antibacteriana de uso prolongado. Protege dientes y encías. Evita la aparición de sequedad bucal. Previene la formación de placa dental y de caries en los niños, consiguiendo una boca sana a largo plazo. Antiséptico y antimicrobiano. Los principales componentes son triclosán, flúor y siristol, Previene la formación de placa dental y de caries, actuando sobre la microbiota oral. Cloruro de zinc, neutraliza los componentes volátiles, sulfurados que causan el mal aliento. No contiene alcohol, evitando la aparición de sequedad bucal y otro efecto secundario. ¿Cómo usar? Realizar un enjuague bucal después de las principales comidas durante un minuto. Usar este producto siempre después del cepillado y nunca sustituyéndolo. Evita comer o beber hasta 30 minutos después de su uso. Está recomendado para el cuidado de la salud bucodental